Si hubieras nacido hace un par de siglos, todo bicho de agua sería un pez. Esta visión partía por aceptar críticamente a los autores clásicos. Aunque Aristóteles distinguía entre cetáceos y peces, se refería coloquialmente a todos como peces. Esto lo reforzó Plinio el Viejo, que no mencionó esa distinción. Con los siglos, los naturalistas incluyeron a cocodrilos, hipopótamos, tortugas, ballenas, delfines y focas en el mismo saco. La Iglesia, basándose en la explicación del Génesis, añadió los castores, nutrias y frailecillos, permitiendo así comerlos los viernes de cuaresma. En los siglos XVII y XVIII, los naturalistas fueron observando personalmente a estos animales y se dieron cuenta que no tenían nada que ver, pero la gente común siguió pensando que eran peces en el siglo XIX.